En este vídeo te vamos a presentar el curso de Experto en Metodologías Fundamentadas para la Educación STEAM. Se trata de un curso 100% online en el que desde una base sólida y siempre partiendo de la investigación más reciente sobre educación, aprenderás a llevar a tu aula una auténtica educación STEAM integrada. Déjame que lo subraye. Educación STEAM integrada. No hablamos de STEM, de robótica, de simplemente maquillar el contexto en el que trabajamos, las matemáticas, las ciencias, la física. Hablamos de una auténtica integración de todos los ámbitos del conocimiento. Aprenderemos a llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje integrado, a partir del aprendizaje basado en proyectos. Este enfoque es complementario al resto de metodologías. Y perfectamente compatible con todas ellas, pudiendo alternarse o sucederse a lo largo del curso. Cada docente, desde su materia, trabaja con el objetivo de cumplir el currículum, por supuesto, pero en conjunto. Y de este modo, desde la perspectiva del alumno, las fronteras entre las disciplinas se vuelven transparentes y las relaciones entre ellas emergen. Buscaremos trabajar con la filosofía de do-it-yourself, adaptada promoviendo con ello la independencia del alumno y que, por ende, tome protagonismo como sujeto activo de su propio proceso de aprendizaje. Queremos que lo que el alumno aprenda durante la elaboración del proyecto desde la base del qué, cómo y cuándo, venga con un verbo más profundo que saber. Dirigiremos su aprendizaje hacia lo que tiene que ser capaz de hacer con el conocimiento que adquiere. Comprender, analizar, evaluar, estimar, razonar, crear, aplicar, criticar. Partiremos de sus creencias y motivaciones dentro del self para promover los distintos procesos de aprendizaje. Para conseguirlo necesitaremos poner en marcha sus habilidades cognitivas. La conexión entre lo que conozco, lo que hago y lo que pienso tiene que darse de forma consciente y autocontrolada. Aprenderemos a plantear actividades de aula que provoquen una reflexión y aprendizaje profundos. También utilizaremos estrategias para visibilizar el pensamiento y el aprendizaje de nuestro alumnado, detectar problemas en su comprensión y favorecer una cultura de pensamiento en el aula. En estos contextos, el profesor toma un papel distinto en el aula. Mientras el alumno está inmerso en el proyecto, el profesor debe mantener el rumbo del trabajo tanto del grupo como de todos y cada uno de los individuos. La evaluación formativa se encarga de dar retroalimentación al alumno sobre su aprendizaje para mejorarlo de manera sistemática. Aprenderemos cómo y cuándo debemos intervenir para conseguirlo de una manera efectiva. Si queremos preparar proyectos creativos que provoquen el aprendizaje de conceptos de nuestra asignatura, ya sea física, matemáticas, literatura o arte, tendremos primero que entender bien a qué nos referimos cuando hablamos de creatividad, cómo podemos medirla y qué tipo de capacidades tendremos que poner en marcha. De la misma manera, para el alumno que trabaja en el proyecto, buscaremos fomentar este proceso creativo que provoca el aprendizaje significativo e integrado de las distintas materias. Cada asignatura se imparte durante un mes. A partir de la información que te damos para trabajarla, tendremos una tutoría semanal de una hora y media síncrona con los docentes de esa asignatura. En ella podrás compartir tu duda y discutir con el resto de compañeros el contenido. El curso está también pensado para ser compatible con tu trabajo como docente, ya que te animaremos a convertir en práctica de aula lo que vayamos aprendiendo, sea cual sea el nivel en el que tú das clase.